Buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy, durante un directo en el canal de Discord de Hunter España He abatido un búfalo de la llanura diamante Así como otros lances que a continuación os muestro Y sin más preámbulo, comenzamos Estamos en directo en Discord Y acabo de encontrar unas huellas de bisonte de la llanura de peso máximo Y voy a ir siguiéndolas Vamos a ir mirando Voy a poner primero la, la flecha de 600 por si acaso tuvimos que, que hacer un lance con el arco y vamos a seguir las huellas como os digo estoy aquí en directo en Discord en el canal de, de Hunter España os recomiendo que visitéis el, el canal de Discord tanto el canal como el foro vemos que va trotando el animal escuchamos ahí una, una llamada así que vamos despacito vamos a ir siguiendo las huellas y mirando las heces vamos a ver, justo ahora, ya que el animal está cerca así que iremos siguiendo todo despacito sin hacer mucho ruido para ver si lo, si lo localizamos sigue tratando el animal vamos a ir avanzando estoy muy cerquita del opuesto tengo un lago al lado seguramente haya ido para, para el lago no vemos por ahí nada estaba mirando entre la espesura a ver si lo localizaba. Seguimos la huella, sigue trotando el animal, eso que no habría escuchado o nos habrá oído antes. Creo que más, más bien escuchado porque lo, no, porque me he echado un repelente. Vamos a seguir mirando. Vamos a ver, sigue trotando el animal. Ahí vemos otras huellas, pero no, vamos a seguir las que van en esta dirección en dirección oeste vamos a mirar por ahí el bosque no vemos nada vamos a ver las heces estas si, sí, vamos por el camino son muy recientes, como el animal va trotando nos no va tomando delantera pero ya se calmará, mira, ahí vemos un, un nivel 3 así que voy a aprovechar y hacer el lance cojo el 300, calibro la distancia y disparamos ese animal está muerto, los segundo no sé si le he dado o no le he dado pero bueno, vamos a ver si cae sí, a, a ver. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí ha caído, ya, ya ha caído, vemos como ha caído vamos otra vez a localizar las huellas del peso máximo puesto que ahora mismo tenemos resaltada la del nivel 3 vamos en esta dirección este es el nivel 3 que hemos visto y vamos a localizar la de peso máximo vamos a retroceder vamos a ver estas no pues vamos a ver entonces tiene que ser estas que van por aquí que era la que llevaba la dirección efectivamente esta es la de peso máximo y vamos a, a continuar vamos a mirar mientras vamos a recoger al, al nivel 3 a ver qué puntuación nos, nos arroja como ya tenemos resaltados las huellas nos vamos a acercar al otro sin sin pisar ninguna ahí tengo un hábitat ahora veré cuando recoja el animal que qué, qué hábitat es creo que es una zona de descanso ya vemos a nuestro bisonte nivel 3 abatido y las otras huellas resaltadas vamos a mirar en esa dirección no, ahí no está no quiero perder la, la huella puesto que un peso máximo pues es sinónimo de un nivel 4 muy grande o un nivel 5 que pudiera dar los diamantes tenemos un nivel 3 una plata 134 con 10 y seguimos siguiendo las huellas sin hacer ruido sin correr Aquí sigue nuestro animal. Vamos a ver las heces estas. A ver qué son. Mira, son muy recientes. Pues nada seguir seguir las huellas. Seguir las huellas porque son necesarias. Os recomiendo que siempre que encontréis una huella de, de peso máximo la sigáis. Mira, por la espesura no vemos nada por nosotros con nuestras huellas sigue trotando el animal no tenemos prisa ya se cansará y empezará a andar y entonces aprovecharemos ¿veis? aquí tenemos los hábitats vale, tenemos un bebedero vamos a seguir mira, ahora ha salido corriendo eso ha sido cuando ha escuchado el, el disparo del otro pero no, no nos preocupamos estos animales pegan una carrera larga y después se ponen a trotar y después vuelven a andar no es como, como un ciervo ahí tenemos un, un guapiti a ver si lo vemos decía que no es como el ciervo rojo que eso es pegar unas carreras y, y, y no paran puede estar perfectamente 600 metros corriendo sin, sin parar pues ya ha dejado de correr, sigue trotando vamos a ver por la orilla si vemos algo tenemos aquí el abrevadero y es buena hora. Vamos a mirar. Ahí tenemos una osa. Y ahí tenemos otro otro nivel 3, pero no nos interesa. Vamos a centrarnos en el peso máximo. Que luego la avaricia rompe el saco y por querer cazar uno vamos a perder otra pieza. Seguimos buscando. Estas son las huellas correctas nada vamos avanzando entre el bosque despacito vamos a ver que hay aquí otras huellas pero yo creo que estas son viejas vamos a ver si sí, no, estas, estas huellas son viejas porque van en dirección contraria así que nos vamos a, a guiar por la intuición y seguir las otras a ver si encontramos unas heces y nos dice si son recientes o no son recientes o aquí la vegetación vamos a ver vale muy reciente así ah, que no que no está vieja aquí tenemos unas heces que nos van a dar nos vas a indicar si vamos en buena dirección o no vamos en buena dirección vale muy reciente Llegamos la, la dirección correcta Seguimos avanzando, sin prisa Ahí escuchamos, vamos a ver Un oso, una, una hembra Volvemos a marcar nuestras huellas Que eso nos habían borrado Y continuamos la, la persecución Vamos a mirar, mira, ahí vemos un huapití, pero no Tenía buena cuerna, pero no, no he podido ver Resaltar el, el nivel del animal Así que lo nuestro. A seguir a, a por el bisonte americano o búfalo americano, que se le suele llamar de las dos maneras. Por aquello de búfalo bien. Vamos a ver, pero no he perdido. No vamos en buena dirección. No he perdido. Vamos a avanzar un poquito más a ver si encontramos la siguiente. Miramos. No encuentro las huellas. Así ah, mira, ahí, la, ahí las tenemos delante así que vamos a... a continuar una llamada de advertencia tiene nos vamos a agachar que tiene que estar ahí delante a ver si lo veo despacito vamos a acercarnos muy despacio no queremos correr ni que se asuste el animal está muy cerquita porque ha sonado como unos 70-80 metros a ir preparando con el arco no a ver, voy, a, voy a coger los prismáticos a ver si lo localizo a ver vamos despacito Esta es huella, nos indica la dirección correcta Mira, ahí está ahí está ahí está ahí está lo hemos escuchado vamos a mirar lo tenemos un 5 media un 5 media vaya que estás entre los árboles voy a coger el el 300 madre mía que estás entre los árboles muévete gírate un poquito por favor vamos a acercarnos un poquito más está de espalda ahora se nos gira vamos a ver otra vez entre los árboles está nervioso el animal vamos a ver si salir ahí de los árboles si puedo hacer el lance se nos gira vamos a ver, ahora disparamos Hemos disparado entre los dos árboles Voy a hacer otro disparo A ver, para asegurarnos Vale, ese animal está muerto Ese animal está muerto Se viene a por nosotros, pero no Ya, mira, ya, ya ha caído Estaba estaba agresivo y venía por nosotros Y vamos a, a ver la puntuación Un diamante 228,40 Lo hemos perseguido durante 611 metros la verdad es que han sido muy buenos impactos y ha merecido la pena en la persecución, disecamos el animal y vamos a ver si encontramos algún otro animal aquí en la orilla mira ahí tenemos un berrendo, dos berrendos, un nivel 4 y un nivel 2 pues voy a acercarme un poquito más y voy a intentar hacer el lance doble y vamos a, a coger los dos berrendos ¿veis dónde ha sido abatido? Así que marcamos uno, está todavía a 200 y pico metros, marcamos uno ahí, vamos a acercarnos despacito, como estamos en, en alto nos pudiera ver, aunque hay suficiente distancia, tampoco quiero arriesgarme, no tenemos prisa, que en la caza nunca hay que tener prisa, por las prisas nunca son buenas, y si tenemos prisa cometemos errores. Y ya llevamos hoy un, un trofeo magnífico. A ver qué nos deparan estos dos lances. Nos acercamos un poquito más. Vamos a ver 200. Y sí, yo creo que aquí vamos a hacer el lance. 220 y tantos metros. Respiramos. A ver. Y... Disparamos a uno vamos a ver el otro se queda un y lo disparamos también ese le hemos atravesado el doble pulmón y el otro yo creo que le he pegado en el lomo plato y un pulmón nada más pero bueno vamos a a recoger los animales vamos a mirar por la orilla vamos, cogemos los prismáticos mucho mejor el bisonte que había ahí ha oído me imagino que igual que, que el oso que la osa veo una hembra de oso así que vamos a ir andando nos levantamos veis aquí el, el hábitat que tiene el, el abrevadero y vamos a bordear todo esto para recoger nuestros nuestros animales nos metemos adelante de los cañizos aunque nos ocultamos bien pero también perdemos perdemos visibilidad pues como decía antes cuando encontréis un, una huella de animal con peso máximo seguirlo porque eso es significativo de que al menos va a ser un buen oro o un posible diamante. Seguimos avanzando. Vale, aquí no tenemos no tenemos visibilidad entre entre los juncos o cañaveral. No sé si son juncos o caña. Bueno, plantas acuáticas a fin de cuentas. Aunque aumentamos el ruido al caminar por el agua, vamos a intentarnos ir por por tierra firme puesto que podemos encontrar ahí hay una pequeña loma que baja hacia abajo y podemos encontrar más animales comprobamos con el GPS la distancia vemos aquí el, el hábitat que tenemos para que descansen los, los animales os recomiendo como siempre os digo que controles todos los, todos los hábitats que tenéis, mira, una llamada de, de Guapiti. que os, que controléis todos los todos los hábitats voy a coger el reclamo y llamar a ese animal a ver si contestara no, no contesta así que vamos a a recoger a los dos berrendos o antílopes americanos a mí me gusta más el, el nombre de Horrendo. Pero bueno, es un antíope americano, tiene los dos nombres, cualquiera de los dos es, es válido. Mira, mira, mira, mira, madre mía, que nos ha salido corriendo este, voy a ver si puedo hacer un lance con la flecha. Nada, he fallado esa. a ver otra. Nada, también he fallado. Si lo hubiera si aceptado, lo hubiera atravesado desde, la, desde los cuartos traseros al pulmón. Pero bueno, el animal ha salido huyendo Llamamos a perrete y vamos a recoger a los a los antílopes americanos Primero al nivel 4 y después al, al nivel 2 El nivel 4 seguramente nos va a dar un, un buen oro Y el nivel 2 pues seguramente será una plata Porque los bronce son los, los nivel 1 Vamos a ver, ya lo tenemos aquí Vemos el contorno fian resaltado un buen oro 93,60 con las más bonitas tiene el diamante da, sería el 98 pues es un, un oro muy aceptable y vamos a, a recoger al segundo se ha quedado ahí abatido muy cerquita del, del puesto elevado que domina que domina este lago y el puesto lo tenemos muy cerquita unos 300 metros ya lo vemos ahí el tono resaltado en este caso amarillo y vamos a, a recoger nuestro animal una plata nivel 2 47,80 y vamos a mirar si localizamos aquellos guapitis que hemos escuchado mira, un pavito tenemos ahí un pavito, a ver si lo localizo y puedo hacer el, el lance sacamos el reclamo de pavo lo llamamos Ahí nos contesta La verdad que estos reclamos funciona muy bien Está detrás del, del abeto ese Mira, ahí vemos un nivel 3 De alce de las rocosas Mira, ahí tenemos nuestro pavito Y ahí tenemos el guapiti el O, o alce de las rocosas Así que no... No vemos al aguapiti Pues vamos a hacer el lance Con el 22 Apuntamos y disparamos Ese animal está muerto Y a ver si localizamos al lance Mira, hay dos, no, no hay uno, hay dos Hay dos, vemos cómo huele al pavo Pero ya ha caído muerto Hay dos Así que voy a coger el reclamo Para que se paren un poquito Los llamo Se detenido, detenidos, habrán quedado atentos se han parado un poquito los dos, efectivamente, están atentos. Contestan, cojo 300, y disparo a uno, y disparo al otro. Los dos animales abatidos, porque impactan el plumón, y vamos a, a recogerlo. Ese sale corriendo, y hemos visto cómo ha sido abatido el otro. Recargamos la munición, y nos toca más que recoger a esos dos alce de las montañas o, o guapiti que son los es de la misma familia es el servidor más, más grande que hay en, en norteamérica si, si excluimos el, el alce vamos avanzando miramos en el gps la localización llamamos a perrete que se había quedado un poquito distraído Vamos a recoger a nuestro a nuestro pavo en primer lugar y vemos allí en el fondo al escuchamos ahí un, una llamada de de apareamiento de un de un bisonte vamos a ver el pavo a ver qué puntuación un oro 4 con 10 y vamos a ver este nivel 3 que seguramente nos va a arrojar una, una plata porque la forma no es muy grande miramos mira, ahí vemos otro bisonte, nivel 3 pues mira, voy a hacer el, el, el que estamos aquí, vamos a aprovechar cogemos el 300 apuntamos y disparamos ese animal está muerto, lo hemos implantado en, en pleno pulmón se pone agresivo no ve que está agresivo y nos gruñe, nos bufa escuchamos los bufidos y vamos a, a recoger al al primer nivel 3 una plata, 228 puntos vemos aquí el impacto en del otro, el marrón este era más blanquito y ahora sí vamos a correr porque no, no nos importa, sabemos que tenemos hay un, un acero de las montañas y un poquito allí tenemos el, el búfalo que hemos disparado a nivel 3 ves como decía que el puesto, el puesto está muy cerquita, hemos dado una vuelta a, hacia el lago, siguiendo al la huella del peso máximo. Recogemos este. Otra plata. 271 puntos. Y ahora sí nos vamos a, a recoger el bisonte. Ahora mismo no nos importa. ¿Veis? Toda la presión cinegética que tenemos ahí. Escuchamos a ver la llamada de... No, de un mulo. Ahora luego si eso lo vemos. Y a ver si podemos hacer el lance. El... Vemos ahí el búfalo que... Que está batido cuando lo hemos disparado se ha vuelto agresivo y, y quería investirnos pero como está muy largo ha, ha muerto antes por todo que lo hemos impactado en, en órgano vital en el pulmón por lo menos en uno nos pegamos a la carrerita ya vemos aquí el contorno ya ve la puntuación que nos que nos arroja yo por el peso creo que va a ser una, una plata peso máximo que marcaba a ver efectivamente una plata 129 con ha sido un buen impacto en el pulmón en un solo pulmón y vamos a mirar a ver si localizamos al ciervo aquel nada es un mulo nivel 2 no nos no nos interesa tan tan pequeñito os voy a poner el mapa para que veáis donde dónde está hemos dado toda la vuelta alrededor del laguito desde el puesto siguiendo las huellas y voy a montar el vídeo.